¿Soy costeño? Sí, claro, de la costa. Ah, chévere, estamos haciendo costa versus Bogotá, cultura general. Yo tengo dos preguntas fáciles. Eh. Okay. La primera es ¿de dónde nació el COVID? ¿De qué país? Eh, China, estoy no mal. China, sí, en China. China. Muy bien, ahora otra un poco más complicada. Eh, Me gusta el fútbol. Claro. Sí. ¿Quién ganó la última Copa Europa? Corche. No, no, no, no, es que Inglaterra no, fue Inglaterra. Nah, no, Inglaterra está en la final. ¿Era Italia? Sí, Italia, es Italia. Me bueno, bola, otra yo. para recuperar ese error. ¿Quién ganó la última Copa de América? Argentina. Ah, Argentina. Ah, listo, <risa> muchas gracias. Gracias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Leonardo. Leonardo. papá! Gusto, Michel. Michel, tu es de France Francia. Oh, ça va, je suis enchanté de vous rencontrer. No, un ami. No, no. Vous parlez français bien ah, sûr. Tu as voyagé en France Oui, oui, oui. j'ai étudié là-bas pendant 5 ans, 4 ans. Axel Quelque... en Provence, à Exacto. Marseille. Ah, ok, très bien, très bien. Mm. Alors, question, question, eh, en espagnol, pour si acaso. Qui a gagné la última Copa América Non, je vais de sport, je ne no sais sé rien, mais déjà si c'est la Copa América o Brasil o Argentina? O Brasil. Allez, allez. Sí, de segunda. La segunda pregunta es de dónde viene el COVID, en qué país nació el COVID. Pues dicen que en Wuhan en China, pero eso no se sabe, seguro fueron bueno, esos gringos cochinos. Dicen, sí. China entonces digamos. Ajá, sí. Y otra de fútbol, entonces como no le gusta lástima, pero ¿quién ganó la última copa Europa esta vez? Uy, loco, tampoco tengo ni idea, pero imagino que hay Alemania. No. Italia. Bueno, Jura, sobre tres está bien. Entonces era Bogotá contra Cartagena y Cultura General. Entonces vamos a ver uh, al final quién tiene uh, esos más esos costeños por no se les pasa ni media. Gracias, hermano. Gracias, eh, merci... uh, ah. ¿cómo está? Muy bien. ¿Es costeño? Sí. Ah, bueno, entonces Costa versus Bogotá en preguntas. Primera pregunta, eh. ¿Cuáles son las tres aplicaciones de Internet que son las más famosas de Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg creó tres aplicaciones muy famosas que todos usamos. No conozco ninguna, no sé nada de tecnología. ¿no Estoy bien Bueno, entonces no, no, vamos a hacer otra que no, no, no, no, no sea de tecnología. La otra pregunta es Volkswagen. ¿Conocen el carro Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen, no, o no sé cómo se pronuncia. Bueno, Volkswagen. ¿truccio. ¿De qué país es esa marca? De Alemania. Alemania, muy bien. Bueno, por lo menos una pregunta eso. Listo, muchas gracias. Bueno, mi amigo. Bueno, eh, ¿no Buenas noches buenos Juliana. Juliana, mucho gusto, Michelle. Listo, entonces representa Bogotá contra Cartagena en pregunta de estructura general. La primera es de carros. ¿Te gustan los carros? Bueno, hay una marca que se llama Volkswagen. Bueno, no sé si la pronuncia bien porque no es mi idioma. Volkswagen, ¿de qué país es Volkswagen? Volkswagen. Bueno, usted pues sabe mejor que yo, entonces dígame dónde es tú. ¿No? ¿No quiere intentar? país por ahí, en Europa, ¿no? Bueno, otra. ¿Le gustan las redes sociales? Conoce a Mark Zuckerberg? Tiene tres aplicaciones muy famosas de Mark Zuckerberg. Muy famosas. ¿Cuáles son esas tres aplicaciones? Una es Facebook, ¿bien? Instagram, ¿y falta WhatsApp. una? Y Whatsapp. Muy bien, muchas gracias. gracias. ¿Cómo se llama? Walter Rivero Mendoza. Walter, ¿Usted es costeño? Sí, claro. A ver, es Costa versus Bogotá. Primera pregunta. en Las droguerías. Eh, en el mundo ahora está como famoso un logo de la droguería. O sea, cuando uno ve una droguería a veces hay como un signo o un, como un logo famoso de la droguería. ¿Cuál sería? O sea, una letra puede ser o... Otra una... No, no. Era una cruz. Ay. Otra cosa de... De mi país, bueno, no sabe usted de mi país, pero entonces, ¿de dónde es la ratatouille? La ratatouille es un plato que se come en Francia. Francia, muy bien. <risa> <risa> Como yo. Ah, listo, entonces Todo muy bien, muchas gracias. <risa> bueno, usted. Gracias. <risa> Buenas noches, ¿cómo se llama? Jefferson. Jefferson, Michel, mucho gusto. Son dos preguntas. Eh, una es, ¿de dónde viene una comida que se llama ratatouille? Y también hay una película que se llama ratatouille. ¿De qué país? Eso, eh, pues la película se ubica en Francia. Eh, ¿El plato entonces de dónde será? De París. Bueno, no sé, sí. bueno o ¿el país cómo se llama? Eh, Francia. Exacto. Sí. Francia, muy bien. Otra que es más difícil porque en Colombia no están así. En el mundo hay muchas droguerías, pero bueno, en Colombia también, pero hay sí. un logo que representa la droguería, un logo. ¿Cuál sería el logo, el signo que representa la droguería? Normalmente son Símbolo. las cruces. Cruces, súper. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Dale, que estés bien. Gracias. Cabo. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ah, hola, ¿Dónde la costa. Sí. ¿Cartagena? Ah, bueno, es un video de Bogotá contra eh, Cartagena, eh, de Costeño vs. sus Entonces, eh. dos preguntas que representar presentar bien en Cartagena. <risa> Ahí estamos los dos. La primera pregunta es fácil. Bueno, no tan, tan fácil. Mark Zuckerberg tiene tres aplicaciones muy famosas de los redes sociales. ¿Cuáles son esas tres aplicaciones de Mark Zuckerberg? Facebook. Muy bien, una WhatsApp, WhatsApp. Eh. Sí. Ahora la más complicada de las dos. La <ríe> Las droguerías tienen un logo en el mundo famoso que reconoce a una droguería. O siempre tienen un logo que demuestra que es una droguería. ¿Cuál es este logo que tienen las droguerías? piensan en una droguería y siempre hay un logo. Bueno, en Francia está más famoso me parece este logo, pero en Colombia lo he visto. No es una letra, es como un logo No, no quiero decir, una, no es una pastilla de casualidad No pues Bueno no, tú... estuvo bien la pregunta ¿Era... El logo era como una cruz Como ah, una un serpiente ​​e No, una cruz una, ah, una, una cruz verde en general ah, ok. ah, listo, pero estuvo bien, por lo menos una de las dos <risas> Muchas gracias entonces vale, Vamos a ver quién gana entre Cartagena y Bogotá A gracias bueno, Buenas noches, ¿cómo se llama? Andrés Cartagena. ¿Andrés? Cartagena. ¿Es de Cartagena o de Bogotá? Bogotá. Ah, la bueno, porque la, la, el video es Bogotá contra Cartagena en cultura general. No, ¿no? Okay. Esa pregunta es bueno. bueno, Primera pregunta, eh, ¿cuáles son las tres aplicaciones más famosas del señor Mark Zuckerberg, que es muy famoso y multimillonario? Tres aplicaciones ¿Tres muy aplicaciones famosas. Tres aplicaciones muy sí. famosas. Eh, eh, que como tal ingenio, Facebook? Facebook, es verdad. Después eh? compró WhatsApp. WhatsApp. Cierto, y también se hizo Instagram. Muy ah, bien, son esas tres las más famosas que pertenecen a su Sí. Otra pregunta más difícil: en Colombia no aplica tanto, pero sí. quién sabe. En las droguerías del mundo, en Colombia no tanto. Eh, ¿Qué logo es para decir que es una droguería? Ah, ¿Es una, un símbolo? ¿Como una señal de tránsito o algo así? No. ¿una señal bien. informativa? Para sí, para llamarlos, pero ¿qué, ¿cómo es las.? O sea, por ¿no? okay, ejemplo, la droguería que hay ya tiene un símbolo y entendemos que es droguería. Exacto, un ¿verdad? símbolo internacional que uno sabe de lejos a eso es la droguería. Eh, sería difícil porque acá en Colombia no lo he Sí, visto. no lo aplica tanto y... a veces. Y sí. acá la señal más cercana de eso que tenemos es una, pero de una cruz, que es hospital. Listo, pero entonces para droguería, ¿cuál sería la internacional? ¿O? No, no, no sabría decir. Ah, ah ser? Ser? era el Actus también. Sí. Todo sí. sí. no, sí. el mundo dice el Actus para oh, droguería. Okay. Bueno, aquí es que es más que Okay. más Ah, listo, muchas gracias. Dale, con el mayor de los dos. Gracias. Buenas noches, ¿cómo se llama? Sebastián. Sebastián Michel, mucho gusto. Son dos preguntas. La primera es sobre el fútbol. Eh, ¿Le gusta el fútbol? Algo. ¿Dónde tendrá lugar la próxima Copa del Mundo que va a empezar ya okay, pronto? en Qatar. En Qatar, muy bien. Ahora eh, geografía. ¿Cuál es el océano que separa su continente de América del Sur a África? Okay. creo El océano. El océano. El océano. Okay. Sí. ¿El Pacífico. No. no. El... Sí, sí, sí, lo sé. Ah, Muchas gracias. Okay. Gracias. Perfecto. Bonjour, c'est comment votre prénom Moi, c'est Kadeh. Kadeh Kadeh. Kadeh, Kadeh, Kade. Kalilou. Comment Kalilou. Kalilou, ok. Moi, c'est Michel, enchanté, Kadeh, Kalilou. Alors, j'ai deux petites questions de culture générale. Alors, est-ce que vous aimez le football La première, c'est de football. Ouais oui, oui. Ouais, où, ouais, ouais. où aura lieu la prochaine coupe du monde de football Au euh, Qatar. Au oh, Qatar, c'est ça, c'est ça, c'est très bien. Prochaine question, alors, c'est géographie. Vous savez, on est en Afrique de l'Ouest, il y a un océan qui sépare l'Afrique de l'Ouest, donc il y a un océan ici, avec l'Amérique du Sud. Comment ça s'appelle l'océan qui sépare l'Amérique du Sud et l'Afrique L'océan là. L'océan Atlantique. C'est l'océan Atlantique, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup alors. Merci, Merci. Merci bonne journée. Merci.